¿Por qué se autorizó esta manifestación? No se autoriza, se toma conocimiento. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué delegación de gobierno no coge y dice no, mira, es que igual hacer una marcha eh, por Chueca al grito de se va a acabar el matrimonio homosexual y señalar a una población particularmente referenciada Pero Pablo, en ese, que estaba pedida ese, contra déjame, la agenda 2030. Déjame, déjame, pero hombre, tampoco déjame, digamos o sea, que no se pide una manifestación para hacer eso que se hizo, se pide una manifestación <risas> contra la agenda naturalmente, 2030. Claro. Naturalmente que nadie conoce el futuro, ni siquiera el gobierno. Pero evidentemente, si el gobierno de España este y todos los anteriores también deciden en determinados momentos esta manifestación no se hace por criterios de seguridad, y eso pasa todos los días en España, ¿Por qué en este caso no se dio. Pues lo digo con absoluta claridad, no estoy de acuerdo con esa decisión. Creo que la delegación de gobierno no tenía que haber permitido esa manifestación. Y espero por lo menos, si no vamos a asumir este error, visto lo visto no, espero por lo menos que si mañana vuelven a convocar una manifestación ahí, haya un informe y una prisión de informe a, a, a quienes tienen encomendada la seguridad del Estado, para que eso no se produzca. En fin, eh, es que, es que el problema no, casasería... de, no es de seguridad. Que lo has dicho tú muy bien. si hay problemas de seguridad, pero en este caso no. De hecho, no hubo problemas de seguridad. ¿Tú no consideras que no lo había? De seguridad, ¿no? Yo creo que sí lo había. Claramente lo había. Ah, no, igual no hubo igual, ninguna igual, circunstancia igual. de. O sea, no se produjo ningún problema de seguridad. No, que lo podía haber no habido se, como no en No se materializó claro. el problema pues claro, de seguridad, por tanto, no hubo una intervención haber... policial. Pero sí había un riesgo. Sí. Y lo que tiene que hacer delegación del gobierno es que cuando existe un riesgo cierto de seguridad. No se permita esa manifestación.